Informamos que el dengue, zika y chikungunya son virus que se transmiten por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Este mosquito necesita agua limpia para reproducirse. Por eso en tu hogar no dejes agua en los floreros, piletas, cubiertas u otros recipientes. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación, de la Superintendencia de Servicios de Salud y del Grupo OSDE.